Como siempre, teniendo todas las informaciones importantes en nuestro portal Telenor.com.de Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram Telenor con También puedes suscribirse a nuestro canal de YouTube y ponerle la campanita, así sabrán cuando subamos estos videos y todas las noticias importantes de Telenor. Recuerda también que pueden seguirnos a través de Facebook y verán todos los videos que publicamos de manera diaria y continua de todas las cosas importantes que pasan a nivel local y nacional Bueno, vamos con la, una de las cosas más importantes de nuestro portal Telenor y a nivel internacional, y fue una noticia que en Puerto Rico encontraron a 20 personas que intentaron entrar a través de Yola, o sea, que todavía siguen este flujo de dominicanos que siguen intentando entrar a Puerto Rico de manera ilegal, y bueno, según el reporte dice que habían 16 hombres y 4 mujeres de nacionalidad dominicana, fueron detenidas por las autoridades federales y locales en la mañana de este jueves al llegar a la marea, igual por Atillo, municipio en la costa norte de Puerto Rico, informa la policía la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la Unidad Marítima de Negociaciones de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Atillo fueron la agencia que llevaron a cabo la detención y te detalló la Agencia Federal en comunicación con las autoridades dominicanas. Así que siguen entrando dominicanos de manera ilegal a, a Puerto Rico. Muchos pensa, han pensado que no, pero sí, sigue este, este tráfico de personas a través de, de, la, de, la, de lo que se llama la YOLA. Bueno, vamos con otra información y es sumamente penoso, y es que seis hombres revientan a golpe al comunicador Sandy Sandy. Eh, eh, dice aquí que el locutor Sandy Sandy, mejor conocido como el rompecama, fue víctima de una agresión brutal la noche en el establecimiento comercial ubicado en la avenida Sabana Larga. El hecho se produjo cuando el comunicador asistió a un picapollo y reclamó a un sujeto no identificado por haberle pasado a, adelante en la fila, lo que generó una discusión posteriormente. Atraí, a trajo con sí una agresión física. Esto lo fue publicado por el portal en segundos.net de nuestro amigo José Peguero y lo publicamos en nuestra página. Es lamentable lo que le pasó a Sandy Sandy, sabemos que es una una zona sumamente controversial y fuerte, que siempre ha tenido confrontaciones con algunas con otro tipo de personas eso ya llama supicacia si el balazo que, que fue a los foques radio fue a él o no y ahí ahí vienen las cuestionantes pero bueno es lamentable y no le deseamos y le deseamos que se mejore y que todo salga bien así que todas las informaciones y noticias de nuestro portal telenor pueden seguirnos a través de facebook telenor con dos y nuestro canal de youtube sigamos con el toque de mediodía que hoy tenemos plato fuerte con la entrevista del señor Marino zapete